81 funcionarios violan la regulación salarial al recibir ingresos superiores a los más altos titulares del estado Muy bien mis amigos, esas son las noticias del día de hoy, vamos a la pregunta del día La pregunta, ¿considera usted que será efectivo el plan de gobierno que busca que el ciudadano entreguen armas ilegales? Háganos el feedback, 829-451-3381 Durante el transcurso del programa le leeremos su comentario, su respuesta esa es nuestra vía de comunicación a través de WhatsApp. 829-451-3381. Muy bien, y a propósito del tema, ¿no? A propósito de la pregunta del día, el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez Alias Chú insistió en que no existen sanciones contra aquellos ciudadanos que entreguen las armas ilegales, como establece la primera fase de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana. Este plan, que busca reducir al mínimo las armas ilegales en el país, estaba pautado para iniciar el 6 de abril, pero hasta el momento no se han ofrecido detalles de su funcionamiento ni de la cantidad de armas recolectadas. Para el desarme, el gobierno estableció un plan de incentivo tanto económico como de cupones para canjear en establecimientos comerciales. Incluye además un sistema de compensación para eh, policías un sistema de compensación para policías, militares y funcionarios aduanales que identifiquen y decomisen armas en sus labores, una compensación para las personas que colaboren en la localización de armas ilegales y una activa promoción a través de los medios masivos para garantizar el pleno conocimiento de todos los ciudadanos. Vamos a ver. Vamos a ver, Yerian. Adelante. Miren, yo a veces pienso, ¿y para qué nosotros estamos invirtiendo dinero formándonos en investigación criminal? ¿Para qué invertimos dinero eh, en educarnos? ¿Para qué el país invierte dinero en formar, o eh, en comenzar a formar expertos en el área de la investigación criminal, de la propia criminalística, de la criminología, que es algo que se está desarrollando ahora en la República Dominicana? para qué, si va a venir un ministro de buenas a primeras y te va a decir cómo hacer las cosas sin ni siquiera un solo estudio porque primero, primero pero para entender esto hay que apartar las pasiones ¿qué estudio se ha hecho en la República Dominicana que determine que la delincuencia o que los crímenes se están llevando a cabo en su mayoría o con, en un gran porcentaje con armas ilegales? yo no lo he visto además ¿Quién le ha dicho al ministro de Interior y Policía que él está por encima de la ley? Oh, pero que hay una ley que penaliza a aquel que tiene un arma ilegal. Entonces quiere decir que ya porque la va a entregar, entonces ya no hay una penalidad para aquel que ha aportado un arma ilegal durante, qué sé yo, un año, tres años. O sea, no, no la hay, entonces eh, perdió valor la ley. Atención al, al que tenga un arma ilegal aparentemente, si a usted le agarran con arma ilegal, digan, no, yo la voy a entregar, era que, la, era que yo la, la, la traía a entregarla, para que entonces no le pongan la sanción, Una, algo estúpido de parte del ministro. Segundo, ¿ustedes creen que es verdad que las armas ilegales que están en los puntos de droga la van a entregar? ¿Ustedes creen que es verdad que los muchachones de los puntos de droga, eh, que están muy bien armados, por cierto, ¿Van a entregar sus armas de fuego porque quieren colaborar con la patria y con la sociedad dominicana? que es de donde sale la mayor violencia de la República Dominicana? Aquí hay dos factores que están provocando eh, eh, eh, muertes, eh, ¿verdad? Eh, eh, eh, y, y la criminalidad, de acuerdo a lo que yo he podido, ¿verdad? Eh, investigar, una son los puntos de droga, que es de donde salen la mayor parte de los atracadores, y la otra es la parte de lo que la gente llama feminicidio. Pero, pero, ¿ustedes creen que es verdad que las omisiones de, de los puntos de droga van a entregar sus armas de fuego que le dan poder? ¿Mm? Porque hay muchos que lo hacen por eso, por tener ese poder que da un arma de fuego. ¿Se la van a entregar al Estado como un aporte? Me parece que seguimos dando palos a ciegas. Me parece que esta... esta este proyecto que tiene el gobierno a través del Ministerio de Interior y Policía no es más que mucha espuma y poco chocolate. Bien, Carolina. Bien, quiero eh, poner eh, o mostrar en pantalla algunos de los aspectos que se busca tratar en esta primera fase de este plan, ¿cómo es que se llama? El plan de estrategia integral eh, en lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana. O sea, se habla de as, diferentes aspectos que se van a trabajar en conjunto para disminuir y garantizar la seguridad a los dominicanos. Eh, para el mes de marzo, el presidente Luis Abinader hablaba de este proyecto y es bueno que la gente conozca la iniciativa, de qué se trata y de qué sería en esta eh, supuesta primera fase que se inicia con uno de estos temas mencionados, lo que es el, la entrega de armas ilegales. Un buen punto es el que citaba ayer, Jan. hay una ley que que lo prohíbe, ¿verdad?, y que se supone que hay sanción. Entonces, ¿es legal el pronunciamiento del ministro de Interior y Policía decir que no lo sancionarán? A nivel legal sería importante e interesante escuchar esto. Presten atención, amigos televidentes, en esta primera fase, en esta primera fase eh, donde se busca trabajar y disminuir todo lo que tiene que ver con la inseguridad en nuestro país y garantizar la la libertad eh, que se supone que se siente cuando tenemos seguridad ciudadana. Habla de el, el retiro de las, eh, de las armas ilegales en las calles, enfrentar la violencia intrafamiliar. En este sentido no hemos visto ninguna iniciativa. Es un mal que aqueja a nuestro país eh, en un nivel importante. Hemos visto el gobierno pasado, el Ministerio de la Mujer. Por ejemplo, aquí en San Francisco de Macorís no vemos que está ahí nada. De hecho... Eh, recordamos una vez que estaba la señora, la que era, ¿cómo que se llama? La, la que es encargada, eh, ¿De qué, de Elbaña de, Peña. Peña. Ajá, Ivania, que decía ella, nosotros, el, el decía el ella, nosotros sí. no tenemos ni para comprar eh, sí. los utensilios de bioseguridad sí. para tener en los locales, sí, mucho sí. menos tenemos la capacidad de garantizar a las damas cuando están en peligro, porque las casas de acogida son muy pocas. Por poner un ejemplo de todo lo que se da, en el Ministerio aquí en San Francisco de Macorís y ya a nivel general o a nivel nacional, el Ministerio de la Mujer propiamente, cuando se habla que en esta primera fase el gobierno busca disminuir todo lo que tiene que ver con la violencia intrafamiliar, ¿Qué va a cambiar? ¿Qué nuevo se va a hacer? ¿Qué se va a implementar? ¿Qué se va a reformar dentro de esa institución que hemos visto que no ha funcionado como tal en la disminución de la violencia de género, en la violencia intrafamiliar? Nosotros tuvimos una semana gris en la de arriba, la semana de arriba. En un solo día murieron tres mujeres en manos de sus exparejas o parejas actuales. En un solo día, tres. Y en esa semana fueron varias por día. Entonces, hay un problema cierto, hay un problema muy grave en lo que tiene que ver a nivel social, a nivel familiar y eh, como gobierno de garantizar seguridad a las damas que están en peligro. Otro de los eh, aspectos o elementos que se busca trabajar en este plan integral de seguridad ciudadana, hablamos de las entregas de armas, de sacar las calles ilegales, de, de la, las armas de las calles, las armas ilegales. El tema de la violencia intrafamiliar, tenemos por otro lado también eh, lo que tiene que ver las muertes por accidente de tránsito. No hemos visto al Intran y todas las organizaciones o instituciones que tienen que ver con la regulación del tránsito para disminuir los accidentes. En nuestro país no hemos visto nada en ese sentido. Eh, ya por último, muchachos, y eh, los delitos cometidos mediante el uso de las motocicletas. ¿Se entiende que…? La mayoría de atracos o asaltos eh, son en personas que andan en motocicleta. Tampoco hay datos de esto, pero es lo que podemos percibir. Entonces, así sucesivamente... Eh, sería interesante ver de verdad, amado, cierro diciendo, de verdad, ver de manera estratégica qué se va a hacer. No, de, ah, que vamos a quitar la azar, O sea, cuando se habla de estrategia, tú hablas de un conjunto de cosas que te van a permitir lograr un objetivo. Bien. Y así como que a, al azar o al aire siento como que no se puede lograr. Gracias, Carolina Francis. Miren, <coughs> en los proyectos de y planes que tienen los estados como alternativa para disminuir o tratar de disminuir la existencia de armas ilegales, producto de la, del desvarío de los mismos gobiernos tradicionalmente en, el, en la falta de, de cuidado y control de la misma. Ya Argentina y Brasil fue un fiasco, y lo dice el estudio de, hasta el 2009, como hablaba Yerjan, que es difícil determinar la existencia, porque para lo que es desconocido no existe. Es decir, para nosotros no sabemos a ciencia cierta cuántas armas ilegales hay aquí, pero se presume que aquí hay un armamento bélico en la República Dominicana no registrado, importante. Pregúntale a los muchachos de, de, de San Entonces, Martín. yo sé que resulta un tanto ridículo el, pre, el pretender... <ríe> sí. Decirle a esos chamacos, esos que aparecen en los videos, que se hacen eh, videos ellos mismos para demostrar poder y, y aquellas cosas, rasgos que planteaba Yaryán sobre eh, la tenencia de un arma en esos jóvenes es un asunto eh, que lo transforma, que lo convierte claro. en poderoso y se hacen sentir así. Incluso enfrentan a cualquier hombre del tamaño que sea y de la, y de la imprudencia que sea. Bueno, a la policía la enfrentan ellos sin problema de tú a tú. A fiscales lo enfrentan a jueces porque se sienten poderosos, porque el delincuente nato, el que existe aquí, en otras partes del mundo, en Argentina fue un fiasco, el plan de desarme con respecto a la propuesta. En Brasil, con la cantidad de muertos que hay, yo lo hago ahora en el estudio, le hago una comparación, <coughs> armas entregadas por muertos de COVID, ¿tú sabes cuántas armas se entregaron en el proyecto? Hasta el 2009 en un estudio que hizo Flasco. Flazo. 500 almas. mil armas. Que normalmente eran armas que no se usaban en los delitos. Si no era, <risa> era vieja. Que tenía. Era como reliquia. que dice: déjame ¿Ya? renovar el, eh, mi, mi armamento. Sí. Y, tra y traían el, el proye los proyectos de, de, de, de entrega, donde esas armas lo que servían muchas veces era para recibir el dinerito y renovar claro. el arma y comprar otra. Es decir, que. En todo caso, la intención, y debe servirle a ello de experiencia, la intención en principio no es mala, y sobre todo cuando se hayan hecho los lo, lo proyectos de entrega o de indemnización, que en muchos casos fueron en Argentina, la entrega de materiales de construcción, reparación de vivienda y demás, que eso pudiera ser aquí incluido. Que gracias. eso no lo veo mal. ¿Qué un me dato enche? ahí, en dólares de Brasil, y para darte el dato de la población de Brasil, ah, 211 exacto. millones, para el 2019, tú hablas del sí, estudio 2009, exacto. pero tú haces una comparación, 500 mil armas, no es una No creo que cantidad... en 10 años no hayan, sí. hayan bueno, desarrollado un grandes cosas. Es fuerte. Miren, gracias. Es, en Miren. comparación, es... Inferior. Hay, una, hay un tema con esto Ubra. de las armas ahí. Primero, eso debió de ser parte de un amplio programa de, de política criminal, no un programa aislado y podría pasar lo mismo que pasó con el barrio seguro de Leonel Fernández, el asunto de la Jale Davison y esas cosas, porque en definitiva en ese momento la, la, ocurrió lo que se llama el fenómeno ve, globo o vejiga, es decir, cuando usted aprieta en un lado la vejiga le sale un buche por otro lado. ¿Eso qué, qué es lo que quiere decir? Que cuando se intervino un barrio la delincuencia se movió al otro uh -huh. y así sucesivamente. Miren, el tema de entregar las armas, primero debió de haberse hecho un estudio para determinar cuántas armas hay en manos de la delincuencia y cuántas armas pudieran haber en manos de la gente que no es delincuente. ¿Quiénes tienen un arma en un país como la República Dominicana? Bueno, tienen un arma, algunos que son fanáticos, que guardan armas, que tienen un arma porque les gusta, que, que probablemente nunca la usen, sí. nunca la usen, nunca mm. se le enganchen. Tiene arma el que se siente amenazado el, porque vive en un lugar peligroso y tiene una puñaleada eh, debajo del colchón o en algún otro sitio. ¿Una eh, qué? Una qué? Una arma puñaleada debajo del colchón. Oh. ¿Y, ¿Y, qué, como, es ¿y qué es eso, puñalía? Eso de la es como escondida. Ah, que okay. <risa> Recuerda que el puñal lo tiene... El eh, puñal es escondido ahí <risa> y uno lo lleva, tú sabes. Entonces, ah, se dice así, se utiliza ese... Pero es un término muy popular. Exacto, ah, sí. Ah, ok, bien. entonces, la tiene por eso. Puede ser una persona que se sienta amenazada por una situación que ha tenido o puede ser una persona que vive en un lugar peligroso. Y... Todo aquel que está ligado al, al crimen, al delito, todo aquel que baila alrededor del crimen, tiene un arma. Entonces estamos hablando de dos tipos de personajes. Exacto. ¿Cuántas muertes se producen y cuántas heridas se producen por armas de fuegos ilegales? Ahí se puede medir más o menos un tema de por, porcentual, cuántas armas pueden haber en manos de la sociedad común, digamos civil. <coughs> ¿Qué pasa? Bueno que no es verdad que el delincuente, el individuo que baila alrededor de la delincuencia va a entregar su arma, que se dejen de cuento. ¿Quiénes pueden entregar sus armas? Alguna persona que sienta motivado y dice, bueno, yo realmente no tengo, lo que me puedo buscar es un problema con esto, déjame entregarlo. la a otro. Y ese no pero, es peligroso. Exactamente. Ese, ese no, no peligroso es peligroso. Pe pero es hay el... otra cosa, hay otra cosa. Para usted poder hacer ese proyecto, <ríe> además... Del, del programa de, de política criminal que debe desarrollarse en varios aspectos. Usted tiene que garantizarle a la ciudadanía, primero, una efectiva persecución del crimen y el delito, porque no es verdad que yo, que estoy armado de manera ilegal, pero que no ando con ella enganchado, la tengo apuñalada en el colchón de mi casa. Voy a entregar el arma cuando en la calle andan una serie de atracadores armados que me pueden matar y quitarme lo que yo tengo. Entonces, yo, yo me voy a desarmar, bueno, pendejo, para que aquel venga y me dé, ya ustedes saben lo que quise decir. Entonces, mm -hmm. piensen en eso. O sea, el Estado tiene que pensar en todas esas cosas. Segundo, hay que cerrar la frontera. Por en claro. ahí entran muchos ¿Por qué? Porque por Haití entra un camión claro. de pistolas y revólveres. Por claro. Haití. Con, a, so, a, y, y no solamente que entra, sino que los que están ahí cuidando la frontera Se hacen de la vista gorda cuando eso pasa Incluso en aduana en, en tanque de comida y de cosas que le mandan a la gente También viene las armas, incluso la, la, la, la, la desarman Y te mandan un pedazo aquí, un pedazo allá y así por el estilo O sea, venga acá, usted tiene que garantizarle al Estado una efectiva seguridad a la ciudadanía para que entonces la ciudadanía que no es delincuente suelte la porque eso es lo que andan buscando pero solamente partiendo de, de dos elementos eh, tú citaste uno y llegan otro o sea eh, el equipo de personas o esta comisión que está trabajando para el plan de seguridad ciudadana pensar en que los delincuentes no van a entregar sus armas porque ese es su trabajo claro, entonces quiénes es la van a entregar si la entregan ciudadanos decentes que en, que la tienen por que una que difícilmente cualquiera. también tomarían una decisión claro. de ir a llevarle su arma al gobierno y claro. el otro sí. punto, aspecto, para cerrar uh -huh. es la parte que tiene que ver con el tema de las estadísticas cuando te digan, eh, ok, recibimos 100 mil armas por poner un ejemplo ¿qué garantía tú tienes de que la gente se desarmó la población que podía poner en peligro a los demás ciudadanos? porque no tienes ningún dato de cuántas hay miren, con relación a eso a propósito de lo que tú dices Carolina ¿tú sabes qué va a hacer el ministro de Interior y Policía? <ríe> Anoten la fecha Van a agarrar un grupo de armas, de esa que consigue Yo la policía, y la van a presentar al pueblo y te van a dar datos estadísticos en su gran mayoría falsos. ¿Qué hicieron ahora con el Clerén? ¿Ustedes vieron la fotografía y los videos que había? Hey. Eh, eh, un Yo grupo comenzando. de militares con un cargamento inmenso de cleren, de bebidas adulteradas. ¿Qué raro que la consiguieron tan rápido? Eso para que ustedes vean, señores, cómo se manipula desde el Estado, pero no es este gobierno, lo han hecho todos los gobiernos, eh, el pensamiento de la gente. No es verdad, oigan lo que le estoy diciendo, no es verdad que los delincuentes van a entregar sus armas, no es verdad, porque oh, sí, esa eh, es, ese es su machete. Ajá, y van a entregar, ¿a qué se van a dedicar? El gobierno ha creado una estructura de sustitución que eso, pues, que van y de a seguimiento. Va ¿A entregar el arma? Eh, de sustitución y de seguimiento de esos jóvenes, <risa> Lincoln, de esas personas que delinquen. ¿Quién le, eh, eh, eh, ¿A qué se van a dedicar ellos? Incluso a algunos. Eh, de ellos que lo hacen como ya yo he dicho aquí por poder señores hay gente que usa armas de fuego para poder tener el poder de abusar de los otros de quitarle al otro lo que, lo, lo, lo que tiene de sentirse un superhombre o una super mujer vayan a esos barrios para que ustedes vean y miren mal a un muchacho de esos de cerca a un muchacho de esos para que tú veas como te mandan una ráfaga eh, eh, eh, de bala de una vez ¿por qué? porque son personas que en su gran parte eh, eh, de, de, de su vida han vivido bajo la violencia. ¿Y, y qué son? Violentos. Miren, ¿Y qué utilizan? La... Armas armas armas eh, eh, potentes para, para, para seguir promoviendo su violencia la... y hasta para defenderse de la propia violencia de, de, del barrio, lamentablemente. La, la, la verdad es que a mí me preocupa, y la crítica que pueda yo hacer, y, o nosotros hacer, si fuera importante para que el Estado tome conciencia, o las personas tomemos conciencia de lo que significa seguir escondiendo una realidad como esta, porque por años sabemos que la humanidad se ha ido desarrollando entre guerras, terrorismo y demás. A nosotros nos ha aplacado un poco y es donde creo que se agarró el jefe policial nuevo cuando entró en acción, porque le correspondió venir a, a, a, a recibir una sociedad a la cual de, le debe él brindar seguridad bajo pandemia, y en cierta forma hubo una reducción de de, de, eh, eh, de movimiento en, la, en el país, lo cual se le ha venido encima y en la cara como cualquier pelafustán anda con un arma en, sí. en, este, en este país y hacen y deshacen. Ahora, la incidencia de esos casos es tan frecuente pero a la vez refleja la debilidad de las instituciones y sobre todo ministerio público. La misma policía en complicidad con muchos de esos sectores. Claro. Eso es lo más grave que puede suceder porque cuando hablamos de interior y policía donde se hace el estudio de todo lo que es armas legales o tráfico de armas en la República Dominicana porque se supone que el Estado es el que tiene el control del tráfico de armas. Los traficantes de armas actualmente legales son lo, la, las armerías, pero están prohibidas, pero están prohibidas supuestamente, está pero prohibido. ellos siguen haciendo venta claro, de, de, de no armas tiempo. sin problema y legalizándola en su gran mayoría, que entran al país por los tanques y las vainas que aquí llegan. Mm -hmm. Y la frontera Mire, con, por Haití. Un consejo. Entonces, esa Mire, parte ahí Mire, es lo que a mí me interesa que aquí no se tenemos, haga un estudio real. No tenemos forma de saber lo que está pasando con las armas. En porque, interior y policía. Porque definitivamente interior y policía no, no controla eso. Segundo, las armas vuelven otra vez al, al, a la ciudadanía. Porque la, mucha gente la vende. Sí. Los mismos funcionarios. Miren, eh, hay un caso que no se mencionó mucho hace unos años, porque quien era el procurador era Domínguez Brito y, y quien hizo lo que yo voy a contar era un protegido de Domínguez Brito, que fue Alberto Jiménez, que era, yo no digo que lo hizo él, sino que él era el director de la una procuraduría de armas, una vaina que se inventó Domínguez Brito, procurador a punto, encargado de las armas. De ello, ¿qué? Entonces, cada vez que uno tenía un caso y el, el cuerpo de delito era un arma de fuego ilegal, o como fuera, uno se la mandaba a él. Pues muchas de esas armas luego aparecieron en casos posteriores. Eso quiere decir que de la gente que estaba trabajando con Alberto, Alberto Jiménez, que fue fiscal en Cotuí. Eh, estaban, estaban filtrando de nuevo las armas a la, a la población. O sea, sí, <risa> lo que debió sí, estar claro. en material Debi bélico ya para fines de, de destrucción. De, de destrucción, sí. volvía normal. Pero eso se cayó porque este muchacho eh, fue Domingo Brito quien lo llevó de fiscal de construir de, de, de, de, de, de, después de un escándalo, lo llevó como procurador adjunto. O sea, un, un consejo. Entonces, eso puede pasar también. Un consejo a las autoridades para que para que lo estudien. Y lo evalúen Y lo pongan, si se quiere, en práctica Como este es un país caudillista Yo he podido observar Que cuando tú golpeas O cuando tú sacas al líder Hay una desbandada Míralo en los partidos políticos Míralo en las iglesias Y míralo en, lo, en, lo, en las organizaciones comunitarias Eso es fácil Por ejemplo, en una comunidad Cuando el líder, verdad, la cabeza Se va, hay una desbandada Y es el momento cuando la comunidad queda eh, débil, igual que los partidos políticos. ¿Qué le pasó al PLD? El gran líder del PLD. Está describiendo ahí Haití. No, igual que la República Dominicana, por ejemplo, el PLD. Que el, el, vamos a tomar el ejemplo del de partido reformista. Murió Balaguer, murió Balaguer y el partido quedó desbandado. Y, y entonces se pone débil. ¿Qué es lo que tienen que atacar? Y todo el mundo lo sabe. Los grupos, los nidos de delincuencia, tienen un líder. Golpe, vamos a golpear a los líderes a los líderes, para que entonces el grupo que queda quede desbandado y podamos entonces trabajarlo. Vamos a golpear a los líderes para que los grupos de esos queden desbandados y podamos entonces... Muy bien, vamos a, a la individual. pregunta del día. ¿Considera usted Oye, o sea, que será efectivo el plan de gobierno que busca que ciudadanos entreguen armas ilegales? Vamos a verla ahí y vamos a ver qué dicen nuestros amigos televidentes a través del 829-451-3381. Isabela Costa dice muy buenos días, bendiciones para todos. Hoy quiero disfrutar un año más de vida, gracias a Dios. Saludos a